Quiero presentarle a todos los caqueseños la obra que logramos gestionar con recursos de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca que beneficiarán a la vereda de Girón de resguardos con la vereda de Moyas. Les deseo a todos los caqueseños y caqueseñas una feliz Navidad y un próspero año 2015 y con la ayuda de Dios seguiremos gestionando muchos más recursos para beneficiar a todas nuestras comunidades.